Hola amigos, soy Pablo Avilés de paviles.net En este p-screencast vamos a ver la instalación de Drupal 7 sobre el sistema operativo Windows con un servidor de web IIS de Microsoft y utilizando como motor de base de datos SQL Server esto lo vamos a hacer utilizando también el Web Platform Installer y, como administrador del sitio, vamos a utilizar eh, el Web Matrix. Bien, venimos a microsoft.com/slash web/slash Drupal. Presionamos Install Drupal 7. Le damos permisos al instalador. Bien, le decimos aquí que instale el Drupal, que es el Developer Preview. Como yo ya he hecho otras instalaciones, no tengo otras dependencias que instalar, pero generalmente la primera vez hay otros paquetes que se tienen que instalar como dependencias. Por ejemplo, si es la primera vez que se va a utilizar SQL Server, se instalaría, dependiendo de la versión, el IIS también. Bien, aquí le damos a aceptar. Tenemos aquí la configuración de la base de datos. Vamos a darle crear una nueva base de datos o utilizar una que ya existe el password del administrador de la base de datos. Escogemos un user para esta base de datos. Ponemos el password. Y el nombre de la base de datos. Y le damos continuar. Bien, ya esta base de datos existe. Podemos cambiarle el nombre, ponerle demo. nos indica que ya hemos instalado los, las tablas en base de datos de lo que es el Drupal 7 de esta instalación. Vamos a ejecutar Webmatrix. Tenemos acá el, el Webmatrix que es la aplicación que podemos utilizar para el desarrollo o la administración como developer de nuestro sitio recuerden que estamos en un ambiente de desarrollo eh, una de las cosas que tenemos en el desktop principal es el link a nuestro sitio podemos presionar ese link nos debe dar Usualmente un error que es, es este. Eh, el PDO es eh, la capa de, de abstracción eh, desarrollada también por Microsoft eh, para conectarnos eh, a la base de datos, en este caso SQL Server. Recuerden que con Drupal 7 tenemos esa facilidad, esa abstracción sobre lo que son los objetos de la base de datos, entonces podemos, indiferentemente de con quién nos estemos conectando, eh, tener la misma forma de tratar las tablas y los llamados a las bases de datos y son los respectivos pedos los que se encargan de, de ejecutar de la forma correcta esas eh, esos queries a base de datos este problema se soluciona fácilmente agregando install.php como ven ya estamos en lo que es el proceso de instalación de Drupal 7 ejecutamos, le damos aquí estándar guardar vamos a instalarlo en inglés le damos continuar se ha efectuado la instalación de, del Drupal 7 falta la configuración final ponemos los datos del el correo el user administrador password default country zona horaria y esto queda por defecto si ¿sí? a guardar bien ya tenemos nuestro drupal instalado vamos a ver nuestro sitio Y aquí está el nuevo Drupal 7 eh, instalado en sistema operativo Windows sobre el web server de IIS con, con PHP, obviamente, eh, con, utilizando una base de datos de SQL server. Podemos navegar ver los diferentes módulos que se han instalado en, este, en esta distribución dentro de webmatrix podemos tanto ver los archivos de Drupal 7 en caso de querer customizar algo agregar nuevos módulos o temas lo podríamos hacer no hay ningún problema en el caso de de la base de datos podemos ver también las tablas trabajar con ellas cambiar datos etcétera podemos generar reportes de, de análisis de SEO por ejemplo Y también podemos publicar nuestro sitio ya en, un, en, un, en producción o en test, eh, utilizando todo desde esta misma herramienta. Muchas gracias.